Bendición de las palmas y otros ramos. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, Hijo de Dios vivo, bendice estas palmas y estas ramas suplicando en nosotros que infundas por la fuerza de tu Santa Cruz la bendición celeste tú que has triunfado sobre el género humano y que los niños llevaban en sus palmas las ramas de olivo y de otros árboles en honor y adhiriéndose a tu voluntad te pedimos que bendigas con la fuerza de tu Santa Cruz estas ramas ...y estas palmas para que todos aquellos que la lleven... ...se sientan protegidos... ...del príncipe de las tinieblas... ...y huyan donde sean puestas estas ramas... ...los ministros... ...apóstatas... ...del maligno... ...que donde sean puestas estas ramas... ...y estas palmas... ...no caiga ni el rayo... ...ni la tempestad... ...que donde sean puestas en la tierra... Den fruto abundante y que no sean molestados estos servidores tuyos que cederen a tu voluntad, conservando estas palmas y estas ramas benditas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recordamos que las palmas y los ramos deben ser guardados en el hogar que sirven para protección contra los rayos, incendios y para ahuyentar a los demonios, y que también está la tradición de que se ponen las palmas y los ramos en los campos para preservarlos precisamente del granizo y de las pestes. Que todos aquellos que reciban esta bendición sobre las ramas, flores, palmas, sientan la celestial protección. Amén. Gloria a Laos eto, ti visit, Rex Criste redemptor.